Eh, va a exponer el ingeniero Nahuel González Una breve presentación eh, De Nahuel, bueno docente universitario, investigador Desde 2003 participa en forma activa en proyectos de investigación en el área En 2006 funda MANA, desarrollos eh, Una empresa dedicada a la creación de soluciones tecnológicas para la inclusión social En los últimos años se ha especializado en autismo y los TEA bueno, en simposios y congresos en distintos países, Turquía, Dinamarca, Brasil, Colombia. Bueno, eh... buenos días a, a todos y a todas. Eh, muchas gracias sobre todo por, por la invitación, Jorge. La, la idea es poder charlar brevemente sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y la articulación con la universidad pública. No solo con la universidad pública, sino con otros actores sociales, yo considero que el desarrollo de una persona puede verse limitado, favorecido por su contexto, pero particularmente por las oportunidades que se le presenten o que tenga a lo largo de su vida. Esas oportunidades están vinculadas al acceso a la educación, a, al trabajo, al ocio, a la salud, a la cultura. Y tiene que ver justamente con el pleno ejercicio de derechos. Es decir, que esto no puede ser... Llevado a cabo básicamente sin una presencia fuerte del Estado que garantice justamente el desarrollo de cada uno de nosotros y, particularmente, de los colectivos. Si nos apoyamos sobre lo que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, se presentan las barreras como una limitación entre, entre la interacción que surge entre la persona y su contexto. Es decir, justamente saliendo de la limitación que se imponía a la persona con discapacidad, justamente somos nosotros, es el contexto, es la universidad la que tiene que llevar adelante distintas acciones para poder garantizar el acceso. Entonces esta charla la idea es poder, es poder conversar con ustedes en, en clave de accesibilidad, justamente. Cuando hablamos de accesibilidad, tenemos distintos tipos de accesibilidad. Podemos pensar en las cuestiones más visibles, que justamente tienen que ver con las barreras edilicias, las barreras arquitectónicas, que muchas veces son las más sencillas de solucionar porque solo se necesita dinero. Hay otras barreras que muchas veces son más complejas, son ideológicas, culturales, sociales, para lo cual justamente se requiere de un cambio profundo. Ese cambio implica cambios a nivel muchas veces institucional, por lo tanto, la, la propuesta tiene que ver con pensar la accesibilidad desde distintas aristas, por un lado, desde los contenidos, por el otro lado, desde la accesibilidad física, por el otro tiene que ver justamente cómo la tecnología puede acompañar el desarrollo de una persona y no la persona tener que adaptarse a lo que puede conseguir o lo que puede confiar. Por eso en el sentido, como resaltaba Jorge, una de las cuestiones principales tiene que ver con el licenciamiento, el tipo de licencias y los recursos que tienen que... a los que se tiene que apoyar la tecnología para que sea accesible no solo económicamente, sino accesible para todas, y para todas las personas. Por lo tanto, vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con software y hardware libre. Que implican justamente un compromiso de toda la comunidad para el desarrollo de la tecnología y para que justamente esa tecnología pueda verse mejorada y utilizada por diferentes personas. Es decir, yo puedo utilizar esos recursos, puedo descargar esos recursos, puedo aportar mi experiencia como usuario, como familiar, como profesional y mejorar justamente esos recursos para que esos recursos propiamente estén disponibles para toda la comunidad. Particularmente desde la Universidad Tecnológica Nacional articulamos un proyecto que coordino ya desde hace tres años, casi cuatro años, que es innovar para incluir conocimiento de aprendizaje colectivo, el cual tiene un componente muy fuerte con la comunidad creemos que justamente la formación de todos los profesionales tiene que estar mediada y ser en clave de accesibilidad, pensar justamente cómo desde cada una de las tareas que hacemos desde los docentes, desde la, digamos, las actividades que llevas adelante por los dos docentes desde la formación estudiantil, justamente podemos pensar en cuestiones vinculadas a la inclusión la, la inclusión justamente de una sociedad inclusiva es una responsabilidad de cada uno de nosotros, nosotros ¿Cómo llevamos adelante estas cuestiones? Pensando ya en la tecnología en concreto la convención habla o nos, nos propone el diseño universal, el diseño universal nos habla justamente de la concepción de servicios, productos, contenidos, a los cuales todas las personas puedan acceder, como concepción, como idea, como concepto es, es muy rico, sin embargo es muy, es, muchas veces es difícil de llevarlo adelante, por lo tanto muchas veces lo que llegamos es a soluciones a medida pero una de las cuestiones principales es el uso de la tecnología situada, el uso de la tecnología otorgada con un sentido para ese usuario. Por lo tanto, nosotros desde los proyectos de investigación que llevamos adelante y tratando de articular el trabajo que se hace desde la tecnología, desde el la... Facultad de la Ingeniería, de la Facultad de Buenos Aires, de la Universidad de la Ciencia Nacional, trabajamos con una filosofía que se llama el diseño centrado en el usuario el diseño centrado en el usuario, dónde pone el foco, dónde pone, no el cerebro, sino el corazón, en la necesidad real de la persona. Y esa necesidad hay que contextualizarla. En el esquema que se ve acá, se ven distintos, distintos ítems. Uno es la necesidad, otro es el contexto, otro es la releva, el, relevo, el relevo de las diferentes especificaciones. ¿Qué significan las especificaciones para nosotros desde el ámbito de la ingeniería? Significa poder escuchar las diferentes voces significa poder escuchar principalmente la voz del usuario, la voz de la familia, la voz de los profesionales, docentes, los docentes que puedan intervenir justamente dependiendo del contexto y hacer una propuesta de diseño. Ese diseño tiene que ser evaluado. ¿Evaluado por quién? Por cada uno de los actores para ver si justamente pueden otorgar sentido a esa tecnología y esa tecnología cumple un funcionamiento real y atiende una necesidad real y específica de esa persona. Como trabajamos con personas, obviamente la evaluación es un proceso iterativo, porque el contexto de uso puede ir cambiando y particularmente lo que encontramos también es que las necesidades de nuestra, de, a lo largo de nuestra vida también van a ir cambiando. Venimos articulando el, el trabajo con diferentes organizaciones, en el caso justamente también con, con Verónica eh, y el equipo a partir de lo que son las prácticas socioeducativas territorializadas por un lado, con Ápora también articulando algunas actividades con organizaciones, organizaciones sociales, con otras universidades, en el caso de la Universidad Nacional de San Martín, en la formación de terapistas ocupacionales, de fonobiólogos, o, o sea, justamente mediar la tecnología o pensar la tecnología en forma transversal, pensar la accesibilidad en forma transversal para cada una de las formaciones. Hoy en día, en la formación también docente, tiene, tiene falencias en ese sentido, justamente lo que necesitamos es de la articulación entre las diferentes disciplinas, una cuestión justamente pensar en la transdisciplinaridad, en la formación, no solo docente, sino en la formación de cada uno de nosotros para poder pensar la tecnología como un aliado, para poder pensar la tecnología como un medio equiparador de oportunidades. La idea es poder hacer un breve recorrido simplemente de algunas cuestiones que hoy están presentes que tal vez, como, como, como se comentó, no se conocen y son gratuitas. Hoy tenemos disponibles en nuestra computadora, notebook, netbook, celulares, muchísimos recursos tecnológicos, por ejemplo, para poder modificar el contraste en la computadora, en el celular, pensando en personas con baja visión, también podemos modificar el tamaño de las fuentes, el tipo de letra, justamente pensando en los contenidos. No todas las fuentes, no todos los tipos de letra se leen de la misma manera. Justamente, seguramente, algunas cuestiones más adelante van a, van a charlar. Hay otros, eh, otras alternativas, de nuevo, gratuitas que podemos pensar. Seguramente, de los presentes, muchos han, hemos utilizado una máquina de escribir. ¿Sí? Bueno, en ese caso una máquina de escribir, por ejemplo, tiene la particularidad, o tenía la particularidad que cuando uno presiona sobre una tecla, salía una sola, tecla, una, una sola letra en el papel. Podemos pensar nuevamente cómo la tecnología puede permitir que cualquier teclado, sea para utilizarlo en una tablet, sea para utilizarlo en una computadora, se convierta en una máquina de escribir, para no tener que levantar, presionar el dedo en forma sincronizada, sino que justamente por cada presión podamos genera una sola letra, por cada vez que borramos podamos borrar una sola letra, justamente evitar la frustración que muchas veces sucede cuando empezamos a utilizar tecnología. Como estas existen otras herramientas, como es el caso que nos trabajo que es el caso de la síntesis de voz, es decir, para partir del texto escrito para que nosotros podamos escuchar su exposición. Y de vuelta, todos son recursos gratuitos que están disponibles y seguramente los utilizamos, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿sí? o para navegar o digamos, en, diferentes, en diferentes lugares. Hay otras alternativas de baja, media y alta tecnología. Simplemente es un breve recorrido como para que ustedes tengan una, una primera aproximación y obviamente esto después se puede profundizar, no es, no es la idea poder dar una, una clase de, de tecnologías de apoyo, sino justamente tener un, un breve recorrido. Tenemos diferentes tipos de ayudas o de productos de apoyo, particularmente lo que se llaman sobre que nos permiten tener las manos apoyadas, sin presionar ninguna tecla en forma involuntaria o poder activar los teclados o el celular a través de diferentes tipos de lápices, ¿sí? no necesariamente comerciales, sino libres, abiertos, desarrollados en universidades públicas. Como también tenemos, en este, en este caso se ven en las imágenes, seis imágenes de diferentes modelos de teclados teclados como los que utilizamos habitualmente, algunos con distribución QWERTY, porque se llama QWERTY por la posición de, de las letras, la Q, la W, la E, la R, la T, la I, pero también tenemos teclados alfabéticos porque es una cuestión totalmente arbitraria la distribución de las letras. Entonces justamente cómo podemos pensar de las cuestiones cognitivas muchas veces para favorecer la comprensión, para favorecer el acceso a partir del diseño de la tecnología. ¿Qué pasa si yo no puedo ejercer fuerza? ¿Qué pasa si yo tengo que requiero por baja visión tener una superficie o una letra de mayor tamaño? Bueno, justamente los distintos modelos atienden a distintas necesidades. Como están los teclados presentes, hay otras alternativas vinculadas a mouse, vinculadas a joysticks, que justamente cumplen diferentes funciones en la computadora, en los celulares y nos permiten la interacción, sea al momento de escribir, al momento de acceder al contenido. Entonces, tenemos en este caso diferentes imágenes vinculadas a un mouse eh, por botones, los cuales nos permite disociar cada una de las acciones que nosotros llevamos adelante, por ejemplo, ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, si no podemos ejercer fuerza, podemos tener la posibilidad de trabajar por tacto, otras alternativas es convertir un joystick específico, un joystick convencional, en un mouse también pensando en las posibilidades de acceso y también pensando sobre todo, no solo en los adultos, sino en niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo se puede articular muchas de las actividades que ya llevan adelante a través de justamente cuestiones educativas o en el ámbito educativo? Es decir, la idea es que ese elemento sea significativo y ese elemento significativo se puede utilizar en diferentes ámbitos. No, que para cada ámbito tenga que adecuar el uso de la tecnología. Simplemente por, por último, dos cuestiones más. Tenemos algunas alternativas diferentes a las formas de activar. Nosotros activamos el mouse con nuestro, nuestra mano. Eh, podemos activarlo también con nuestra pera, con el soplillo con el pie, con el hombro, con la cabeza, justamente pensando en las posibilidades de acceso voluntarias y repetitivas que pueda tener una persona en este caso con discapacidad. Pensando también en las cuestiones de contenidos que, que hablaba Verónica hace un ratito, hay cuestiones que se pueden vincular a la accesibilidad de contenidos en páginas web, que seguramente hablarán más adelante, pero por el otro lado, pensando también en el uso de las impresores Riley, los graficadores de relieve, y cuáles son las herramientas que muchas veces como docentes tenemos que tener para poder generar esos materiales accesibles pensarlo justamente cada materia que ya llevamos adelante en claves de accesibilidad. Por último, para cerrar, hay a través de, del programa del INTI, hoy, hoy lamentablemente desfinanciado, que eh, tenemos... Se poco, falta poco. El eh, 27 de octubre mediante seguramente tendremos algunas otras, otras ayudas en ese sentido. Eh, los sistemas de audio, audio, audio, audio accesible, los sistemas de audio magnético en los cuales todos estos tipos de dispositivos se encuentran los planos los eh, circuitos eléctricos para que cualquiera pueda descargarlos y se pueda, por ejemplo, articular con, no necesariamente una facultad de ingeniería sino con una escuela técnica y ese fue un poco el trabajo que, que llevamos adelante tal vez en estos cuatro años más intensamente ¿no? articular el trabajo con escuelas articular desde la universidad el trabajo con organizaciones para que desde la misma comunidad poder trabajar y hacer cosas por la comunidad, ahora lo cual llevamos adelante distintas jornadas de diseño de tecnologías de apoyo, que se releva primero cuáles son las necesidades de las instituciones, se diseñan específicamente a través de un banco de recursos libre y abierto, cuáles son esos recursos que se van a llevar adelante y participa toda la comunidad, chicos y chicas de 8 años en adelante, a una vez acompañados de, de su familia por cuestiones simplemente de seguridad, entonces justamente la idea es que esos elementos que se hacen desde la comunidad van a parar o van a atender justamente a cuestiones que tienen, que, necesidades concretas que tienen que ver con la comunidad así que yo creo que para cerrar, para pensar, para crear, para sostener una, una sociedad realmente inclusiva, es un compromiso de todos de todos los actores sociales, por lo tanto digamos, tenemos que pensar cómo generar distintos tipos de redes como existen desde, desde el SIN, desde la red universitaria, en este encuentro particularmente, para que justamente se promueva la reflexión, se den a conocer los diferentes, los diferentes productos de apoyo, las diferentes tecnologías que existen y justamente cómo hacemos entre todos para democratizar el conocimiento y que la tecnología no sea una barrera más. Muchas gracias.